El piropo hot de Mauro Cayaz, a Jimena Barón, acá tengo la. La cantante y el bailarín tuvieron un divertido cruce en las redes que derivó en una propuesta subida de tono. Entérate, en la nota. El noviazgo entre Jimena Barón y Mauro Callaza no deja de sorprender a sus fanáticos. Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familia son postales que comparten en sus redes sociales constantemente. Aunque a veces, dejan de lado el contenido naif y le ponen picante a sus mensajes. Este miércoles, el bailarín compartió una imagen con el torso desnudo y ella le comentó, de las últimas 13 fotos que subiste, 10 estás en bolas. No, no, no, porque la nudista soy yo. Por otro lado, ando con un tema de humedad en terraza. ¿Podrás venir a revisar? Agregó y él le respondió, todos mis servicios a su entera disposición. Acto seguido, Callaza compartió otra foto de él con el torso desnudo en la que se agarra a las partes íntimas. Acá tengo la herramienta para ayudarte con tu temita de humedad. Su novia le contestó, ok, te contagié. Super hot. La atrevida propuesta de Mauro Callaza a Jimena Barón, acá tengo la ed. Jimena Barón y su novio Mauro Callaza se dijeron piropos muy hot en el mundo de las redes. La relación de Jimena Barón y Mauro Callaza no deja de sorprender a sus fanáticos en la red. Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familia son algunos de los momentos que comparten a diario. Sin embargo, no todo es amor y ternura. Las ex y parejas siempre terminan picantes con sus mensajes. El bailarín compartió una imagen con el torso desnudo y Jimena Barón le comentó.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 Acá tengo la herramienta para ayudarte con tu temita de humedad. Y Jimé Barón le contestó, ok, te contagié.